Señores, pasamos a otra formación. Mientras unas se unen, otras siguen matándose. ¿Eh? Mientras unas se une, otras siguen matándose. Luego de que la materialista y la insuperable lanzaran una colaboración musical, dejando atrás años de enemistad y tiradera, y demostrando una vez más la importancia de la unión en el género, la canción Voy a Beber es tendencia número uno y alcanza el millón de reproducciones en YouTube. Mientras eso ocurre, los usuarios de las redes sociales se han interesado porque a otras artistas que fumen la pipa de la paz. Tal es el caso de las también urbanas Melimel y Milka, pero la mamá del R.A. le aclaró a un seguidor porque eso no va a suceder. Se recuerda que las urbanas se vieron envueltas en una gran... Es un gran escándalo que llegó hasta las autoridades porque supuestamente Melimera, constantemente acosada con insultos, amenazas en las redes y tras seguir las pistas, las mismas eran orquestadas por un rival en la música, Milka. Ahí está. Falta tú con la Milka. Ese duro, sí duro lo espero, dice eh, el, la muchacha. Y le, la mermelada le responde. Qué linda la niña, en tu foto de perfil es tu hija, Dios la bendiga. Me imagino que si alguien intenta hacerle daño, tú lo perdonarías, le darías trabajo y cabida en tu vida, ¿verdad? Es decir, que, que es fuerte la cosa. La eh, Melin no es fácil, ella, ella, se ha, ella se ha destacado, Wow. Ella se ha destacado por ser real. Ahí está Milka. La, Milka la más dura. Que le robó el nombre a Margara la más dura, mi madre. Eso está en los tribunales. Claro, es Margara la más dura. Y Milka, ahora de que Milka la más dura. Eso hay que tener cuidado. Ahí está. Bueno, me no está en eso, no. No está en eso, pero yo, yo pienso que deben hacer colaboraciones eh, eh, en cuanto a la unión de, de, de estas dos exponentes, como lo hicieron la materialista y, y lo hizo la insuperable, que ahora tienen un tema que se llama Voy a Beber. Voy a Beber. ¿Lo tienen por ahí el tema? Vamos a ver ese video. Villalona, ¿lo tienen por ahí? <ríe> Voy a ver. A usted le gusta ese video no, no ellos, ellos están tranquilos la perversa está pegada de vida, como está la pegada señora. la perversa que, que le lo importante trabajando esa gente no no es, es algo que personal porque ahí está mencionando ella el hijo de ella fue para eso algo con el hijo nunca de Melimeque. pasará como nunca pasará de de life y es mayor. Como no, pero ellos se han hablado, ellos se han hablado. No va a pasar neto, yo a ser Se han México. hablado, claro que sí. Oh, okay. Se han hablado. Oh, oh, Japón, oh, ya? ¿Ya? Este es yo creo que la foque manía le está haciendo daño, de este muchacho Villalona. Sí, sí. ¿Eh? No, llegué, maybe? no que. Maybe Oro. ¿Va a comprar yo? <risa> eh, no, no, no, no hubiese eso Pues bien, como íbamos no en el tema De la rivalidad de estas urbanas Deben En los urbanos siempre tiene que haber una tiradera En todo el mundo es así Pero ya deben como hacer un temita, ¿verdad? ¿Es algo bonito De la mermelada Y Milka, la más dura ¿Eh? Yo creo que sí Pongan una, una imagen o, o, o algo de, de Melimelio eh. Eh, para ver, y de Mica también, Mica la más dura que tiene tiempo, que no suena, tiene mucho tiempo. No, no, siquiera, Mírala ahí, por, por la entera, por la entera. Sí, pero ahí ha cambiado mucho, Mica, porque antes ya era más machada. No, no, no. Nunca va a suceder eso. Eh. ¿Cómo fue, Gasol? Mica, que está dura. Estos muchachos, estos muchachos no son fácil. Yo pienso que, que sí que deben, de, de, deben darse, debe darse esa colaboración entre, entre las urbanas Milka la Más Dura y Mel y Mel. Nunca pasará. ¿Eh? Y vean que la toquicha no tiene, no tiene una rival, que también. No, toquicha loca. To, toquicha no toquicha tiene loca. rival. <risa> <risa> Tú no ves que estabas presa. <risa> ¿Eh? Estaba presa y toda la foto que se tiró allá en eh, presa. Ella estaba presa. Sí. ¿Y por qué? Pues mascarilla. No sé. Sin mascarilla, no te quedes. ¿Eh? ¿Cuándo estaba allá presa? Ella no estaba por presa. Sí. El domingo, yo creo. No, no, ya lo tengo que La noticia no llegó aquí. Estaba presa la... Estaba presa Estaba presa la mujer mía. Claro, eso es así. No, eso es falso. Eso es falso de... Vamos Allá. a ver, vamos a ver. Ella misma lo subió, ella lo foque. Frito Kicha. Ay, ay, ay. No, no, yo lo, yo lo veo aquí. Actualícense. Villalona. Mira, hace 20 horas. Oye hoy lo que puso Toquicha. No, no me importa si amanezco presa. Fue divertido. Yuppi, gracias. Yuppie. A los polis nos trataron genial. Ya me tengo que portar bien. Dicen ahí. Bueno, ¿eh? Mírenla ahí, mírenla ahí. Está en eso el pinto, Villalona. Está en eso. Tienes que actualizarse. Mírenlo ahí, estaba presa. Mírenlo ahí. Estaba detenida, toquilla. La mujer mía. ¿Eh? Ay, y, y, y, y, le, y le tiran su foto. La marrana. Ay, ay, Dios mío, de calcio y de todo. Esto es increíble. Oh, Señores, prensa. llegamos al final del programa. ¿Eh? Ah, espérate que nosotros andamos para la calle hoy, ¿Eh? tenemos sondeo, tenemos sondeo, espérense, no he terminado todavía, un sondeo que hicimos hoy en la calle de San Francisco de Macorís, Sígame en Instagram, netoflow56, que es viral con el kililín, lo dejo con el sondeo, ¿estamos ready ahí?